Su potencia y ya no, a que nos dice, pega Ven aquí, mira, supongo tenemos que hacer. Queremos visibilizar el problema de la no eh, información, información, suficiente, bueno, realmente de suficiente del bono social, la nueva legislación sobre eh, pobreza energética que ha, que ha legislado la, el gobierno de la nación contemplando, viendo que el, el, el bono social, que es un derecho, no solo para las personas en situación de exclusión social, sino para amplias capas, eh, no está llegando. Hay muchas personas que deberían que ser beneficiarias y que no, no, ni lo conocen, ni se espera que les llegue la información. Ese es el, el problema de fondo. Eh, para acceder al bono social hay que estar acogido a, ahora mismo a la tarifa regulada, lo que es el, el precio de venta al pequeño consumidor, el ahora se llama así y las, eh, todas las tarifas de mercado libre que han aumentado en los últimos tiempos, en a la plena situación de crisis, ha, ha ido aumentando por el trabajo eh, encomiable que han desarrollado las comercializadoras para pasarte de, de la tarifa eh, eh, regulada a la tarifa libre. Eh, son incompatibles con el bono social. Para estar acogido al bono social hay que estar en una tarifa regular. No hay, eh, eh, entendemos que la tramitación del bono social es una, algo muy complicado, muy farragoso eh, y necesitamos eh, unos trámites mucho más sencillos, más fáciles para poder acceder a eh, estos requisitos que hay ahora. No, no es eh, suficiente, eh, la información ha sido muy eh, escuálida, es, eh, es, Simplemente se han remitido a lo que marcaba el Real Decreto, cuando había que llegar a todas las personas que estaban en posesión del bono social, les ha llegado una carta, pero creemos que habría que hacer unas campañas más amplias por parte de las, de, las, de las administraciones, de las comercializaciones, en este caso de referencia, como es el caso de riesgo, para que esto sea un derecho al que se puedan acoger eh, todas las, las personas que son beneficiarias potencialmente beneficiarias. Las estimaciones que hace el propio gobierno, al principio el, eh, ya hablaban de que esto ni se al 45%, creo que son muy optimistas y creemos que no va a llegar ni se queda al 40%, que va a haber una amplia mayoría de personas que les corresponde que no van a, a los. Entonces entendemos que tendría que haber un, un modelo social automático, hay otro, portugal Portugal, donde dando datos de la de seguridad social la agencia tributaria podría llegar. Aquí no, va, no ocurre esto, la, la norma no lo contempla, la, el acceso, a estos estudios es muy eh, insuficiente y que muchas personas eh, van a en la situación cada vez de precarización más de salarial eh, con los, los trabajos más, más, más precarios y más los salarios más bajos hacen que los colectivos sean muchísimo más eh, eh, numerosos de lo que en, en principio los últimos estudios hablaban. Eh, ¿no? Teníamos una media de la, de la energética en todo el estado, alrededor del 11%, aquí estaríamos hablando de un 8% quizás en Canadá. Yo creo que estos este porcentajes están subiendo, están subiendo y eh, quizás la cifra de 50.000 potenciales eh, eh, destinatarios del bono social de, de, no, sé qué de, eh, no no sea de, de, excesivamente desajustada ¿no? a la situación que ocurrió. Hay colectivos que tienen, sobre todo las personas que perciban renta social básica, las personas que, estaban, que, que tengan pensiones mínimas tienen derecho de entrada al bono social. Eh, algunos de ellos, como el de renta social básica, un 40% serían los colectivos de, de lo que llaman vulnerables severos. Y vemos que también hay un problema de, de fondo a la hora de, de notar el de pago del 50% por parte de los 20 por cuanto esto no se ha negociado con las comunidades autónomas y les, les ha llegado una partida nueva que no tienen capacidad ahora mismo de asumir. Entonces hay una eh, negociación pendiente del de de, de, de, de, de Ministerio de Energía con las, eh, las, las eh, consejerías competentes de las comunidades autónomas para ajustar y tener suficientes me, medios económicos para afrontar este, este problema que ha venido sobrevenido, sobrevenido y que es una vuelta de tuerca más en relación con las falta de políticas sociales del gobierno Vale, pues a encantarle ¿cuántos serían los afectados más o menos algunos de estos sitios? Pues podemos andar a alrededor de los 50.000. En total, los potencialmente usuarios, destinatarios del bono social, eh, con todas las, las circunstancias que el bono social contesta eh, si, si, si hubiera una, una campaña masiva y arrediera, Creo que habría un problema de, que les desbordaría ya las eléctricas para empezar. ¿Cuánto o se ha estado funcionando con unos porcentajes unos 45 de 45 50 que se han ido asumiendo como un estándar que no bueno, suponía eh, al cual se, se han ido ajustando? entonces pues esto realmente se ocurriera, tal ha ocurrido en Portugal con la nueva legislación, donde ha, ha duplicado, simplemente por, por, por darlo de manera automática, ha duplicado el número. Entonces aquí eh, nos encontraríamos con una situación y media las potencias vendrían probablemente de otros, de otros sectores, ¿no? de, de, de esto, lo que tenemos que tener presente es que el, el, el bono social eh, lo pagamos todos en el recibo, incluidos las personas que, que tengan bono social. En, en, el, en el recibo, en la parte fija del recibo, en la parte de la potencia, ahí viene una componente que está dedicado al, al pago del bono social y a partir de ahí se deduce después el 25 o el 40% en relación con la, con la renta. Eh, de las sortias de las ciudades. ¿A más gente? ¿Pero cuántos ha habido no, o sea, en esta organización? ¿Ciéramos encantable con el informe? Históricamente en el estado ha habido una área que estaba por debajo del 50%, alrededor del 45%. En informes del gobierno lo dicen, solo el 45% accede al bono. Pero es que pueden. No, de los que podrían. De los que podrían. O sea, con mayor información, mayor acceso. Exacto. ¿sabes? Nunca ha habido una campaña de información al respecto. O sea, Nunca no lo, lo que hecho. Es más que tenemos, es la campaña, campaña de información. De o... para que llegue, para que sean Porque cada uno conocemos seguro, cada una conocemos a alguien que esté en esta situación. Pero, bueno, hay una cierta también, una consideración de estigmas, estigmatizando este, este, este problema. Yo no soy un de solidaridad. No, no, hay muchísimos casos con salarios bajos y tal que accederían ahora mismo. Y no es ninguna vergüenza, eh, situación social, un derecho que no existe y yo creo que hay que garantizar el acceso a este derecho. Y hay muchas, muchas personas más de las que nos imaginamos, con eh, la situación económica y social que tenemos, que tendrían derecho a este voto social. Los datos que nos han facilitado es que estamos en torno a las 300 peticiones, es una cifra irrisoria, es decir, se están hablando de cerca de 50.000, que haya 3, 300, esto es algo muy alarmante, que solo se puede eh, rectificar o, o, o paliar con información y con campañas de informativas. Nosotros hemos pedido que las oficinas de empleo del, del gobierno regional dispongan de información con carteles de que esto existe, que las oficinas de la, la agencia tributaria también lo dispongan, Entonces, también estamos trabajando en centros, el, asociaciones de vecinos, el, el, centros de educación de personas adultas, donde podemos llegar al ser una ONG o varias ONGs, las que estamos detrás de esto, entonces la capacidad de información que tenemos es limitada, aún así eh, llegaremos donde podamos. Pero la labor eh... Es una labor subsidiaria la que tiene la parte de León en esto, le corresponde a la administración. Claro. ¿Hasta cuándo dura la campaña dices? No, hasta aquí. hasta eh, La campaña nuestra pues será este invierno, enero-febrero seguro. No, y digo y lo de pedirlo. Hasta abril. Son seis meses a partir de, creo que fue el 4 de octubre. A partir del 4 de octubre seis meses. O sea, estaríamos acabando a, a principio de, de abril, sería la, la finalización de, de los seis meses que da. Y, bueno, hay tiempo, pero. pero claro, hay claro, 300, claro. nada más hasta ahora visto. Ahora 300? Y, y siendo capacidad para 50.000, pues no bueno, lo entiendo. La cifra ah, bueno. es una cifra aproximada, porque sí, no claro, sabemos. Claro, es claro. muy difícil saberlo tal claro. como claro. está. Pero hasta ahora cuánta gente, en cuánta gente percibía el este, el, el... El, ¿Cómo se llama el, el bono social? ¿Cuánta gente lo percibe? Pues no, el dato no, no lo tengo, pero entre 5, 8.000, 8.000, 10.000 quizás. Ahora mismo el dato es ¿No poca, gente pues, poca, poca, no había. Pero esto aumenta los grupos destinatarios, entonces hay más Ya, que no posibilidades, que, vale, sí, vale, vale, vale. Gracias. A vosotras, gracias a todos. ahora un dato Sí, ¿Sí? ¿No? eso es otra ¿no? cosa. ser sí, de la bien, repercusión. ¿no? Pues si eh, queremos una entrevista, ya te vamos pidiendo, con el señor Revilla, con quien sea, para hablar de este tema. Yo desde la plataforma que quiere una entrevista para el tema este. Vale, de vale. Sí, sí, sí, vamos a buscar para la Eso tiene que informar el gobierno o la compañía Que no lo dejen en manos de las compañías eléctricas. lo no, que, es que están haciendo las compañías es que la gente se cambie ¿Sí? de la tarifa esta, que se cambian a la tarifa plana y tú ya no tienes derecho. Aunque claro, no, ganes no. 200 euros al mes. Claro, pero eso no...